Si para ser libre yo tengo que tomar una droga, estoy frito. La libertad la tengo acá, no la tengo. Era el expresidente uruguayo Mujica, un país donde fue uno de los primeros, o el primero donde se, se legalizó el uso del cannabis, ¿no? Cómo está Martín Palacios... Vocero y socio fundador de la Asociación Cannabis Medicinal de Bahía Blanca. Hola, ¿cómo están chicos? Sí. Eh, Uruguay es un ejemplo de esto. Bueno, sí, mirá, eh, Uruguay es el único país en el mundo que reguló completamente el cannabis medicinal y legalizó su uso. Uh -huh. sí, ellos son realmente eh, avanzados en este tema. Esta semana se reglamentó la ley que permite el uso del cannabis medicinal, pero hubo algunas, eh, digamos restricciones a lo planteado inicialmente, ¿no? Sí, eh, en principio estaba demorado los 60 días que ellos tenían para, para regular esto, que fue votado por unanimidad en marzo, eh, se demoraron bastante más, y la reglamentación que han sacado recientemente eh, no solo es restrictiva, sino que también es limitada, porque solo han reglamentado algunos puntos de la ley y mucho del resto quedó realmente eh, en un estado que no se entiende, ¿no? Es, es muy gris, realmente es una regulación parcial. Lo que quedó en gris es la gratuidad, la gratuidad y eh, el, el autocultivo, ¿no? Eso quedó. Bueno, el autocultivo directamente lo excluyeron. ¿Lo excluyeron? Eh, realmente en las mesas. Eh, pese a, a reiterados, eh, reiteradas propuestas de, de integrar al movimiento canábico, que hoy está representado por un frente canábico que nuclea 33 agrupaciones de todo el país, eh, el gobierno no ha querido escuchar eh, la voz de quienes realmente están trabajando en esto, que, que son los que están cercanos a los familiares, ¿verdad? Que son los canabicultores que hoy están agrupados y que son los cultivadores solidarios que hoy, que hoy dan la respuesta real. y ¿Cuál es la ventaja del autocultivo? Bueno, tiene muchísimas ventajas. Ah. Vos Fíjate, si queremos mirar el ejemplo de Uruguay, como mencionaste, y antes que ellos de Chile, que regularon un año antes, eh, ambos lo hicieron con una figura de, de, de cultivo, ¿verdad? Autocultivo y también cultivo colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos no podés tener eh, la planta en tu casa, ¿sí? que las ventajas son un acceso seguro porque vos sabés lo que estás consumiendo, sabés que lo podés cultivar de manera orgánica, y al mismo tiempo económico. ¿sí? Eh, y el cultivo colectivo, si vos no podés tenerla en tu casa, pagas una membresía de un lugar donde saben cultivarlo, lo hacen con eh, control de calidad, verdad, con buenas prácticas, y de esa manera vos accedes a, a la planta, a las flores, y que luego pueden ser transformadas en, en el aceite. ¿verdad? Si el gobierno no aprueba el autocultivo, ¿Cómo consigo yo el cannabis? Ah, bueno, hay mucho todavía eh, por definir, ¿verdad? Eh, en principio se crea un registro en el cual tenés que anotarte si tu patología está incluida en el registro, que todavía no hay un listado de patologías y se cree que van a quedar muchas patologías afuera. Eh, ...por el momento solamente estaban dando permiso... ...a los niños con epilepsia refractaria... ...y a un número reducido incluso de ellos... ...haciendo un trámite muy engorroso del ANMAT... ...que lleva tiempo... Eh, ...pero bueno, en principio... ...si vos estás anotado en el registro... Eh, ...el Estado te tendría que proveer... ...gratuitamente del aceite de cannabis... ...¿cuál es la vía de acceso? ...un aceite importado de Estados Unidos... ...un aceite de Charlotte... ...¿por qué se llama de Charlotte? Charlotte era una niña de Colorado... Mm. ...que tenía epilepsia refractaria que realmente tenía muy mala salud, su vida peligraba seriamente, y un aceite de cannabis le hizo recuperar su calidad de vida, le hizo cortar sus convulsiones. A partir de ese generó un fenómeno social que impulsó la ley, incluso hubo muchas familias que se mudaron a Colorado para tratar a sus niños, y a partir de eso se generó una empresa que hoy por hoy factura millones y que vende el aceite de cannabis este, que curiosamente no es un medicamento aprobado por la FDA, el aceite de Charlotte es un suplemento dietario. ¿sí? Entonces, nosotros estamos haciendo un trámite a través del ANMAT, que es la, la oficina sí. que regula los medicamentos aquí en Argentina, para importar algo que no está aprobado en Estados Unidos. ¿sí? Que al mismo tiempo es el mismo país que nos legó el prohibicionismo. Y. Decime, Martín. Eh, el cannabis se supone que está. Este, el cannabis medicinal se supone que. Mm, ayuda a, a llevar de una manera mejor algunas patologías, hay como 40 patologías que se supone que el cannabis medicinal este, ayuda a paliar un poco. Eh, ¿Por qué tanta historia con aprobar algo que favorecería a gente que la está pasando mal? Es una pregunta muy buena, porque realmente es muy evidente, ¿verdad? Eh, y si tenemos una mirada a países del primer mundo, y te puedo nombrar a Canadá o Israel, que ellos son pioneros en cannabis medicinal y tienen estudios de hace 20 años, ¿sí? eh, y hay realmente suficiente evidencia para saber que esto ayuda a las, a las personas. Ya el hecho de, de, de tener una ley y afirmar que el cannabis es medicinal, yo creo que tendría que generar una apertura mayor, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es mi intuición? de esto tan limitado, de esto tan demorado, intereses económicos, que responde justamente a intereses extranjeros. Para aquellos que por ahí no están tan en tema, Martín, aclaró la, la, la diferencia de fumarse un porro a consumir el cannabis medicinal, porque por ahí alguien lo ve con alguien que no, que no conoce, y puede decir este es una droga, digamos, recreativa, pero... Eh, explican para que sepa la diferencia entre fumarse un porro y consumir cannabis medicinal bueno, es muy buena tu pregunta mm. y, y para responderla tenemos que ir hasta la planta sí. sí, que es el origen hay muchas variedades de cannabis no solo una es medicinal, hay múltiples esa es otra de las cuestiones por la cual no solo el aceite de charlotte eh, es válido, ¿sí? hay muchas mamás que hicieron el trámite y no le resulta para su niño, resulta en un 25% de los casos, y sí le ha funcionado la planta que tiene el vecino en el patio ¿Sí? todas las variedades de cannabis son medicinales cada una más apropiada para cada patología y eso es lo interesante de esta ley que abre vía de investigación y que ahora vamos a poder saber con más exactitud qué variedad corresponde mejor a cada patología ¿sí? entonces, la planta es la misma ¿sí? lo que se diferencia es el uso vos hablas de fumar un cigarrillo de marihuana y bueno, no es tan deseable por el tema del humo ¿sí? así como respiramos el caño de escape de los vehículos fumar un cigarrillo de tabaco o un cigarrillo de marihuana el humo es dañino para los pulmones pero aún así hay gente que logra un efecto terapéutico a través de, un, de fumar su cigarrillo de marihuana. Mm. ¿Sí? Si vos agarras un libro de Estados Unidos que se llama eh, La farmacia canábica, la primer forma de consumo que, que ellos ponen es fumar un cigarrillo de marihuana y te, y te enseñan en el libro cómo se arma un cigarrillo de marihuana. ¿sí? Ahora, <coughs> hay que tener conciencia ¿sí? de uso. Hablamos de que si vos tenés una patología, ¿sí? tenés que estar acompañado por un médico. Si te hablamos de medicina, nosotros una de las funciones que tiene la agrupación, además de informar, es conectar con médicos que hoy hacen seguimiento en Bahía Blanca de gente que usa el cannabis medicinal. Entonces tu médico te va a poder aconsejar la dosis, la forma de administración, que ya no va a ser un cigarrillo, quizás podés usar un vaporizador, ¿sí? que claro. es un aparatito que en lugar de combustionar la hierba, lo que hace es levantar su temperatura y ver a todos los principios activos como si fuese una nebulización, claro. pero sí, no hay humo, no, no quema. Como un ¿sí? nebulizador, sí. sí no, pero no, no, el no efecto no es el mismo, mm. es inmediato. Y otra de las maneras es hacer el famoso aceite que se ha visto en la tele, ¿sí? que nosotros organizamos talleres para que la gente aprenda a hacer sus propios aceites a través de las buenas prácticas, y que eso se usa como un goterito de, en, en la boca, de manera eh, sublingual, ¿verdad? Mm. de manera oral. Eh, y el efecto también es diferente porque, bueno, tarda más en hacer efecto y tiene un poquito más de, de duración. Pero bueno, la diferencia del recreativo, entre comillas, y el medicinal, hay países, como te estoy hablando del primer mundo, que no hacen distinción. Hablan del uso del cannabis. ¿sí? Y en mi experiencia, te puedo decir que el uso recreativo no está tan alejado del medicinal. Yo conozco muchísimas personas que fuman y no conozco ni una persona que fume para sentirse mal o para hacerse daño. Siempre hay una búsqueda del bienestar por detrás, ¿sí? no sé, para relajarse, sacarse el día de encima, conectar con la naturaleza. Luego podemos hablar de un uso responsable. Claro. ¿sí? Si ponemos la planta de marihuana arriba de la mesa, como con cualquier otra cosa, como con la alimentación, tenemos que hablar de un uso responsable. Pero no está tan alejado el uso recreativo del medicinal. E incluso nuestros vecinos del Uruguay, ellos primero flexibilizaron mucho más el uso recreativo. Vos ibas años atrás al Uruguay, había un adolescente fumándose un porrito en la costanera... Y nadie se asustaba de eso. Estaba socialmente aceptado. Con relación a, a, a fumarse un porro, eh, ¿es la, primer, la primera droga que se prueba habitualmente? Eh, eh, ¿Es la entrada a otras drogas? También es muy buena pregunta. La puerta de entrada a otras drogas es el tranza, es el narcotraficante. ¿Sí? Va un pibe a, a comprar al Transan, le vende un prensado paraguayo que está bastante alejado de lo que son las flores o lo que es un uso terapéutico que no lo recomendamos para nada. Que incluso puede ser danino para la salud porque puede contener hongos. Entonces el narcotraficante te vende, te vende el prensado paraguayo y a continuación te puede vender cocaína, pastillas o cualquier otra cosa que tenga, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con el autocultivo? La persona va primera que logra conexión con la tierra ya hablamos de un uso terapéutico a partir del cultivo de la planta, hay mucha gente mayor hoy día en Bahía Blanca que está cultivando su plantita o para un familiar y también logra una conexión que le hace bien ¿sí? con la naturaleza entonces hablamos de que van a buscar al jardín la planta y no hay otras drogas en el jardín ¿Sí? sí puede llegar a conectar con otras plantas, como es huerta orgánica hay gente que cultiva su planta de marihuana y a la siguiente temporada está haciendo una huerta eh, incluso se habla de sustitución de, sustitución de adicciones, ¿sí? y de gente que, está, que tiene problemas con drogas duras, que ahí hay una gran diferencia también. Fíjense que la marihuana está metida en la misma bolsa que todas las otras drogas, pero tiene muy baja toxicidad. Es lo que lo hace un tratamiento seguro, por eso se utiliza de manera medicinal, a comparación de otras drogas sintéticas que son muy tóxicas verdad, y difíciles de, de sacar del cuerpo. Eh, entonces creo que tendríamos que separar a el cannabis como droga de abuso, como tanto se enseñó como droga de abuso, y hablar de una fitoterapia, ¿sí? una medicina a través de las plantas. Y asimismo también educar a nuestros jóvenes de que no es una droga, de que no es transgredir, sino de que es una medicina. En Canadá cuando se aprobó la ley medicinal, hay estadísticas de que baja el consumo en los jóvenes, porque ya lo asocian a una medicina y no a una droga de abuso. Te digo Martín que tienen un camino duro, porque todo lo que no sea occidental <ríe> y está difícil o fíjate que por ejemplo las terapias orientales también a veces son muy cuestionadas eh, y bueno la, este el cannabis medicinal es una una manera de, de de curarse o de prevenir este, distinta a lo habitual y bueno, a veces por eso también está el cuestionamiento y más allá de lo que sea negocio y todo eso. Eh, ¿Encontrás alguien dentro de, de los organismos estatales que, que les dé una mano en esto? Mirá, en principio yo antes de empezar la nota hablábamos de cómo empezó todo esto, ¿no? Mm. Y hace cuatro o cinco años atrás eh, la respuesta era individual, la dábamos los cultivadores solidarios y, y luego nos agrupamos para dar una respuesta más seria a todo esto. Y poco a poco se fueron acercando los profesionales también. Y aparecieron los médicos, apareció la universidad. Hoy por hoy estamos con proyectos de extensión en el CONICET Bahía Blanca. Eh, también el INTA va a tener permisos para cultivar. Hemos hecho una jornada universitaria hace 15 días atrás, que es la segunda en la ciudad, con eh, el aval de varios departamentos de la universidad y del municipio de Bahía Blanca. Entonces yo creo que esto ya ha tomado una dimensión social. ¿verdad? en el cual cada vez más gente se está haciendo cargo de esto sí, más, más allá de lo que de lo que diga la clase de dirigente o lo que quieran regular o los negocios que estén haciendo el fenómeno social ya no se puede detener y, y yo creo que legitima mucho esta causa Bueno, Martín Palacios eh, vocero y socio fundador de la Asociación Cannabis Medicinal Bahía Blanca gracias por tu paso por decirme la verdad y, y aclarar algunas dudas que teníamos sobre el uso del cannabis